Y bueno, les doy más formalmente la bienvenida a esta sesión de hoy. Soy Daniela Picón, para quienes no, no me conocen, soy profesora de literatura en el Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, eh, y bueno, este, este semestre, desde el año pasado, me estoy ocupando más personalmente en el estudio de, de este libro de Jung, que es el, el libro rojo. Eh, estoy llevando un proyecto de investigación, Fondesit, en el cual se enmarca esta actividad también. Y, y bueno, les, les quiero dar una, una muy cordial bienvenida a partir por ahí, ¿no? A todos y a todas, decirles que es una gran alegría poder participar de estas instancias más abiertas, ¿no? A pesar del encierro que estamos pasando, pero de, de una conexión diferente, ¿cierto? Fuera de la vida de la academia también, eh, una, un acercamiento quizás necesario a este libro. Eh, y, y bueno, y contarles que, que esta sesión de hoy día en la que vamos a contar con una conferencia inaugural maravillosa, eh, voy a presentar inmediatamente después a Alejandra, eh, se enmarca dentro de este ciclo que vamos a dedicar, son tres sesiones, a comentar este libro de Jung, el libro rojo. Eh, este, este ciclo nace fundamentalmente a partir de una experiencia que tuvimos el semestre pasado, en el contexto de un curso de posgrado en la facultad, eh, donde además participaron bueno, estudiantes que también van a participar del ciclo, licenciadas, licenciados, en, dos colegas a los cuales invité a, a participar de una sesión, estoy refiriéndome a Jimena Castro de la Universidad Alberto Hurtado y a Felipe Cassen, quien va a participar hoy día también de la sesión comentando y moderando el diálogo después de la conferencia de Alejandra. En, a Jimena y a Felipe también les agradezco desde ya que, que la participación ¿no? y la disposición tanto para el curso como para... Para esta actividad. Y, y nada, darles la bienvenida entonces, eh, y, y compartir esa alegría que, que, que se experimenta, ¿no? Cuando uno constata que hay tanto interés genuino, tal vez auténtico, por, por conocer más eh, de estas obras que podríamos, de alguna manera u otra, inscribir dentro de la, de la tradición visionaria occidental. Eh, no quiero extenderme demasiado. Quiero, en todo caso, bueno, presentar a Alejandra. Eh, también, por cierto, comenzar por agradecerle su, su generosidad de compartir con nosotros hoy día eh, sus conocimientos, su acercamiento a este libro. Yo estoy muy contenta porque creo que una actividad como esta enriquece, nos enriquece a todos, enriquece mucho, en particular mi investigación, pero también la experiencia con este libro. Eh, el libro rojo es un libro, como, como todos los libros de la tradición visionaria, que surge a partir de una experiencia, de, de, de una, experien una experiencia que Jung describió como el viaje de reencuentro con, con, su, con su alma, ¿no? Un, un viaje de regreso. Y, y es un libro, bueno, por cierto que la Alejandra nos va a hablar de eso, ¿no? Pero al cual también hay que acercarse a partir de la, de la experiencia, por eso es muy bueno poder conversar, dialogar. Quisiera enfatizar que a lo largo del ciclo de estas tres sesiones, tanto hoy como las dos que, que nos quedarán, quisiéramos como priorizar un espacio y salvaguardar que exista después de las exposiciones un espacio abierto de diálogo y de preguntas eh, y de conversación. ¿ya? Y... Y bueno, y con Alejandro nos conocimos en la ciudad de Barcelona, me parece que el mismo año en que se estaba publicando la versión castellana, ¿cierto? En la primera edición de, del libro rojo, el año 2010. Nos conocimos eh, cruzadas, ¿verdad? Por, por la publicación de este libro que además permaneció tantos, tantos años reservado en una caja fuerte, ¿no? eh, Y que de pronto se abrió. Eh, Alejandra y yo estábamos estudiando en, en Barcelona eh, el doctorado en, en humanidades en la Universidad Pompeu Fabra. Alejandra, eh, bienvenida y muchas gracias. Alejandra es eh, psicóloga por la Universidad de, de Buenos Aires y como académica eh, actualmente trabaja en la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, donde dicta la cátedra sobre psicología de la religión. Alejandra, eh, se ha interesado, y aquí sí que te doy la palabra ya, Alejandra, yo creo que tu conferencia nos abre una puerta de entrada muy, muy fundamental a este libro, es una conferencia inaugural eh, muy muy eh, pertinente, creo yo, no solamente por, por tu propio acercamiento a este libro, por tu propio conocimiento, sino que también, sobre todo, por tu experiencia. Y, y porque el libro rojo es un libro como los manuscritos medievales, ¿no?, en el cual los textos son solamente una parte del todo. Están las imágenes y está aquello de los que nos va a hablar hoy día Alejandra, que es la relación entre las imágenes y los textos. La totalidad, el sentido del libro rojo se despliega gracias a esa relación, no solamente gracias a los textos ni solamente gracias a las imágenes. En esa dinámica, en esa dialéctica, entre estos dos lenguajes se despliega el símbolo. Entonces, eso, agradecerte profundamente, Alejandra, agradecer a todas y a todos quienes estamos hoy participando, y nada, bienvenidos y bienvenidas, gracias a Alejandra. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muy, muy agradecida de esta invitación, eh, quiero confesar, no sé si te lo he dicho, no me acuerdo, si te lo he dicho por, por correo, que cuando me invitaste, cuando me escribiste hace uno o dos meses, la verdad que yo entendí que íbamos a hacer como un simposio con tus alumnos, íbamos a hacer ocho personas y cada uno iba a decir algo, yo había entendido eso con el segundo correo, que ya te había dicho que sí, entendí que, que, que era un poquito más allá, ¿no? que lo queríamos compartir con otros y otras. Eh, muy, muy agradecida por tu invitación, eh, ya sabes que quizás porque hemos compartido la genealogía en la dirección de, de la tesis, en la tutoría, y porque nos hemos encontrado en Barcelona siendo latinoamericanas, porque estábamos interesadas las dos por este libro eh, tan, tan fascinante. Bueno, enseguida... Este, hemos, hemos sentido, ¿no?, que, que teníamos así como un feeling, dicen, este, aquí los jóvenes, dicen, pegamos onda, ¿no? Este, bueno, así que muy muy agradecida, y hace un ratito decíamos también que este, cruzar la cordillera de esta manera, eh, tan insospechada, nadie, nadie, no, no lo hubiésemos hecho, nos escribimos, recuerdo el año pasado en un momento, y dijimos, cuando vengas por aquí... Eh, me avisas ¿no? porque bueno, eh, teníamos como una sola manera de vernos ¿no? en, en general así que esto es, era insospechado por supuesto y me parece a mí que es maravilloso, eh, sinceramente maravilloso ¿no? Bueno, yo he preparado una presentación para que ayude un poquito eh, a, a visualizar y sobre todo porque voy a hablar de imágenes eh, y voy a leer lo que escribí, para, sobre todo para no eh, alargarme tanto en el tiempo, para que nos quede esta riqueza después de, de la conversación, ¿no? Entonces, eh, ahora sí voy a, a ver si puedo presentar. A ver, así, ahí se ve la presentación. Se ve, se ve muy bien. Bueno. Yo voy a dejar mi cámara encendida eh, para estar aquí sí, presente sí, contigo, sí. ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, bien, eh, el libro rojo, con su conjunción de texto e imágenes, o más propiamente, con esa unión inseparable entre imágenes textuales e imágenes plásticas, se nos presenta como un gran desafío. Dentro de este texto complejo, el libro secundus es más difícil aún, por cuanto a las imágenes que asoman aquí, a la vez que toman mayor relevancia, no guardan una relación explícita con los acontecimientos del libro. Sin embargo, no hay duda de que la verdadera protagonista del libro rojo es la imagen y que el texto y las imágenes, como decía recién Daniela, forman un todo y forman un mundo otro. Algunos le llaman el mundo del alma. Por lo tanto, ocuparnos de ellas, de las imágenes, es ocuparnos de las facetas más privilegiadas del relato yunguiano en esta obra, en la que Jung hace de pintor y de escritor. Eh, probablemente todos conozcan la serie de 18 mandalas a las que me voy a referir, pero eh, por las dudas las vamos a mostrar en un pequeño videíto que dura menos de, de un minuto, eh, y además vamos a ver el movimiento que se va produciendo eh, de imagen a imagen, de mandala a mandala que creo yo que de eso se trata. Entonces yo voy a dejar de compartir. Ahí. Thank you. Gracias, Rocío. Bien, eh, la verdad que a mí las vuelvo a ver y me, y me conmueven, ¿no? Eh, este libro me acompañó varios años, bueno, de hecho me acompaña todavía, pero bueno, fueron así como eh, años, días en los que los tenía, lo tenía permanentemente abierto, como tenemos testimonios de, de pacientes de Jung que nos dicen esto, ¿no? Que llevaban al auditorio y él lo tenía en general sobre un atril, ¿no? Como, como volviendo permanentemente a este libro. Bueno... Eh, las 18 imágenes que forman esta serie de mandalas son imágenes simbólicas mudas, decimos, ¿no? Nos invitan a sumergirnos en la aventura de lo que pareciera que solo puede comprenderse a través del camino de lo simbólico. Pertenecen al capítulo 13, que se llama El sacrificio, en el que Yun parece gritar, Mi mirada está cautivada por lo atroz. La lectura de este capítulo resulta una insoslayable y dramática antesala a la aproximación de dichas imágenes, en cuyo texto Yun nos indica. No hay muchas verdades, sino solo pocas. Su sentido es demasiado profundo como para ser captado de otra manera que no sea a través del símbolo. Yo no, no me quise extender en esta, en esta presentación, pero lo que, lo que he hecho cuando he analizado, o lo que sigo haciendo cuando analizo... No se me pierda, y siempre me pasa lo mismo. Alejandra, voy a silenciar a todos, luego tú te, te, ¿te parece. Sí, sí, sí, cómo no. Creo que... Eh, o Rocío tal vez me pueda ver. no sé cómo se hace esto, silenciar a todos, ahí está Ya Ahí está ya. ¿La presentación Perdón. se dio, Daniela? Sí, ¿No? ¿No todo pasa? bien Bueno, bueno eh, Entonces decía que eh, yo quise eh, comenzar de esta manera porque un poco mostrar eh, Quizás a los que todavía están en la etapa del estudio y, y para todos los que investigamos, que vamos aprendiendo unos de otros, ¿verdad? Eh, fue un poco lo que, yo, lo que yo hice o lo que yo sigo haciendo, ¿no? Como tratar de mirar las imágenes plásticas, como decía al principio, pero también las imágenes textuales, los textos del libro rojo, y los textos, muchos, muchos textos, que hoy no, no voy a poder presentarlos a todos, eh, de la obra, que llamamos la obra teórica de Jung, ¿no? Al respecto de lo que decía Daniela, eh, siempre decimos ¿no? que, que esta obra del Libro Rojo es como una obra experiencial, por decirlo, una obra de vida de, de Jung, ¿no? Y después está toda la, la otra obra, digamos, lo, los, los más de 20 volúmenes, lo que podemos decir, las obras completas, que, la, que es la obra como científica de, de nuestro autor, ¿no? Eh, en el seminario de 1925, Yun explica su método de la imaginación activa como una técnica para tratar directamente con los contenidos del inconsciente, que incluía la escritura de la narración de las fantasías, dice él. Yo escribía todo con muchísimo cuidado. También en su autobiografía, Memorias, Sueños, Pensamientos, explica que los mandalas del libro rojo son producto de este método aplicado en él mismo, es decir, expresión de sus diálogos mantenidos con el inconsciente en estrecha colaboración con la conciencia. Cito Escribí primero aquellas fantasías en los libros negros, más tarde las transferí al libro rojo, el cual embellecí también con dibujos. Este, el libro rojo, contiene la mayor parte de mis dibujos de mándalas. Efectivamente podríamos anotar estos coloquios interiores como una de las razones por las cuales la primera sensación que tenemos frente a estas imágenes geometrizadas y exuberantes es la de la imposibilidad e impenetrabilidad, reflejadas también en las primeras entradas del diálogo que acontece en el capítulo 13 entre el yo de Jung y el alma, de ZL en alemán, por eso va a aparecer aquí con la letra S, y no me está pasando la presentación, que quiero que ustedes lo lean también. Ahí está, disculpen. Entonces en esa entrada dice, ¿no? Ahí junto a la niña hay una figura cubierta, como la de una mujer tranquila. Su cara está cubierta por un velo impenetrable. Me pregunta, ¿qué dices de esto? El yo de Jung dice, ¿qué he de decir? No hay palabras. El alma le responde, ¿comprendes esto? Figura cubierta, cara cubierta y velo impenetrable, no dejan lugar a dudas de que estamos por entrar en un terreno poco conocido, en un mundo otro, como referíamos antes, ante el cual deberemos ser muy cuidadosas y a la vez osadas para intentar aproximarnos a él. Los mándalas invocan nuestro entendimiento tanto como nuestra sensibilidad a la hora de comprender de qué se tratan. Releyendo el consejo que le brinda Jung a su paciente, Cristiana Morgan, sobre escribir y pintar sus imágenes activas, podemos suponer que Jung volvió al libro, a las imágenes, una y otra vez, para encontrar tal renovación, para hallar lo nuevo en sí mismo, al Dios por venir, que es el tema del libro, ¿verdad? Él le decía esto a su, a su paciente, cuando estas cosas se vuelcan en algún libro precioso, usted puede tomarlo y recorrer sus páginas, y para usted será su iglesia, su catedral, el lugar silencioso de su espíritu donde encontrará renovación. La ubicación de esta serie de Mándalas respecto del libro rojo es mandálicamente central, digo yo, lo que le otorga su gran importancia, puesto que se ubica prácticamente en el medio de todo el libro. Hay la misma cantidad de, de páginas antes de la serie y después de la serie. No creo que haya sido arbitrario o este, casual esto para uno. Y decimos, eh, y subrayo, mandálicamente central, puesto que lo más importante de un mandala lo que se pretende preservar y reasegurar está en el centro y ese centro según el contexto en el que nos encontremos puede ser la divinidad, el yo, el sí mismo, si sí, sí, sí, pensamos en los, en los mandalas tradicionales eh, que nacen en el Tíbet o pensamos en los mandalas modernos como les llama Yun ¿verdad? pero es la importancia del centro por eso este texto es un poco largo, pero me parecía que era muy, muy lindo, muy importante que lo podamos eh, leer juntos esta tarde, ¿no? Es de la autobiografía de Jung también, dice, no sé cuántos las dibujé entonces, fueron muchos, mientras trabajaba en ellos surgía una y otra vez la pregunta, ¿a dónde lleva este proceso en el que me hallo?, ¿cuál es su objetivo?, me sentía forzado a soportar yo mismo el proceso del inconsciente. En primer lugar, tuve que dejarme arrastrar por esta corriente sin saber a dónde me conducía. Solo cuando comencé a dibujar mandalas vi que todos los caminos que pretendía y todos los pasos que daba, conducían de nuevo a un punto, concretamente al centro. No existe un desarrollo lineal. Solo existe la circunvalación de uno mismo. Todo tiende al centro. Este conocimiento me dio confianza y progresivamente recuperé la tranquilidad interior. Sabía que había alcanzado con el mandala como expresión del uno mismo, el último eslabón para mí. A continuación de, de esta exposición del simbolismo central del mandala. Eh, Jung eh, nos cuenta que el sueño de 1927 en el que menciona la ciudad de Liverpool fue una confirmación del pensamiento sobre el centro y el uno mismo eh, Esta es, una, es un mandala que él en algún momento pintó y que es la imagen 159 del libro rojo, esto también para, para mostrar eh, por si alguno no, no lo sabe, que hay mucho más mandalas en el libro rojo, aparte de esta serie que yo especialmente analizo, ¿verdad? Eh, dicho sueño es un sueño mandálico, eh, dice, dice Yun, y él lo llamó Ventana a la Eternidad, por eso lo dibuja así, por eso pone, es una flor de loto, él después lo, lo, en otro texto lo, lo, lo explica. Eh, que, es, que sabemos que es un la ¿verdad? Aquel sueño mandálico por excelencia que significó el cese de los dibujos y pinturas de mandalas dice Jung, a partir de, de este sueño yo no pinté nunca más mandalas quizás haya sido también una de las razones que llevaron a Jung a colocar la serie en este lugar central, que decían, no anudando las ideas de centro, individuación, vida y eternidad. Bueno, lo del sueño sería muy bonito comentarlo, pero eh, es como también largo, ¿no? Este, pero es como, es muy clave, digamos. ¿no? Eh, son Shandasani eh, ha puesto al, al final del libro rojo, en un apéndice, eh, estos bocetos de mandala que por supuesto, para los que estudiamos este libro son, son preciosos. Eh, siempre le digo a mis alumnos, qué va a ser de nosotros los que nos interesamos en, en esta obra cuando se publiquen los libros negros, ¿no? eh, Ya lo estamos palpitando, ¿verdad? Porque si esto nos, nos atrajo de esta manera este, y, no, y nos sigue llevando como, como hacia adentro del libro, ¿no? A entrar, a entrar, a entrar y, y, nunca, y nunca salir, ¿qué va a ser eh, cuando tengamos, ¿no? cuando podamos tener nuestras manos las nueve libretas negras, ¿no? Bueno, estos, estos bocetos son de, de allí, y estos bocetos hablan de que eh, estos mandalas fueron pintados, todos tienen fecha, porque Jung a todo le ponía fecha, entre agosto y septiembre de 1917, pero eh, las fechas que aparecen en las figuras ya puestas en el libro, ya terminadas, 89 y 95, nos dan, dan cuenta de un tiempo un poco más laxo, ¿no? Entonces esto también nos hace eh, pensar en, en el cuidado, por un lado, que, que ha puesto Jung eh, en, sus, en sus pinturas, ¿verdad? En, en, en, poner este, en pintar sus imaginaciones activas, y también eh, nos hace descubrir eh, cómo... Eh, Todas las imágenes que, que, que surgen a partir de la, del método de la imaginación activa, él mismo dice, se comprenden después. Entonces, esa también es como la, la esperanza, el incentivo, la motivación que tenemos los que estudiamos esta, esta obra, ¿verdad? De que ya lo vamos a comprender, ¿no? De que no, seguramente no es en la primera mirada, la primera mirada puede haber sido de una intuición, ¿no? Creo que todos tuvimos esta intuición. Yo lo ponía en la introducción de mi tesis, entrar, eh, como dice la Biblia, no en el libro del Éxodo, eh, con los pies descalzos, ¿no? porque esto es tierra sagrada, para mí fue eso primero. ¿no? Y, en, y yo entré por aquí, pero, pero al libro este se puede entrar, por son las mil puertas del Dharma, ¿no? como, como dice el budismo, o sea, eh, cada uno entra por donde puede, por donde siente que va su deseo y después se va como, eh, van va nadando por ahí, ¿no? Y a dónde lo llevarán estas, estas aguas, ¿no? Y lo que me parece que, por eso traía lo de la imaginación activa, ¿no? Que tampoco lo, lo vamos a explicar aquí al método, pero eh, claro, son imágenes que, que, que vienen del inconsciente, ¿no? Por supuesto que... Eh, eh, armonizadas y estructuradas a partir de lo que la conciencia en ese momento puede eh, metabolizar, pero eh, son imágenes que, eh, me acuerdo que decían antes eh, en una entrevista, son, son como los panecillos calientes que salen del horno del inconsciente de Jung, ¿no? los, los, los tenemos ahí, ¿no? eh, por, por lo cual, eh, como... como nacen de este, de este inconsciente y de, que es, eh, según, los que, según la teoría yunguiana, eh, un patrimonio de la humanidad, no es de, de, de personas, digamos, ¿no? eh, singulares, sino que hace al, al patrimonio, a, al legado colectivo humano, decimos, no, eh, no son eh, estas imágenes eh, idiosincráticas o arbitrarias, ¿no? sino que, eh, resaltamos en ella eh, un mensaje espiritual universal expresado en lenguaje psicológico arquetípico y pictórico creo que no, no, no, tampoco no creo que lo pueda expresar del todo esta tarde pero eh, un poco eh, creo que va por ahí ¿no? bien esta serie eh, se va preparando con imágenes la serie empieza en la imagen, eh, 80, que es la que está abajo a la derecha, eh, no sé si, no, mi cursor no se ve, ¿verdad? Bueno, no importa. Eh, esa es, es como la imagen número uno de la serie, ¿no? Y la, y la imagen 79, que es la que está abajo a la izquierda, para mí es como el frontispicio, es como la tapa, como, sí, la, la, la, el comienzo de esta serie sin pertenecer a la serie, ¿no? Y entonces ahí yo empecé a descubrir qué elementos comunes, como los colores, las formas, qué elementos comunes había entre una imagen y la otra, y así fui recorriendo toda la serie, eh, para advertir eh, que, bueno, no solamente con esta imagen 79, sino con muchas más imágenes, se estaba como, como preparando la serie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Acá para mí es muy claro, por eso yo lo... lo, lo eh, lo pongo como en un esquema, lo, lo hago esquemático para que se entienda un poco lo que yo vi, ¿no? eh, ahí está arriba, podemos ver el esquema de las dos, de las dos imágenes, ¿no? cómo el centro se mantiene, esas partículas eh, que son como doradas y marrones, se mantienen en la, en la figura siguiente, que es el primer mandala de la serie, y ese se mantienen también eh, los colores, y eh, ese borde que estamos mosaicado en la imagen 79, pasa a ser ese borde muy cerrado, del que sí voy a tratar de, de decir algo, en la imagen 80, ¿no? Entonces eh, yo ahí descubriendo, digo, las formas, los colores, ahí he ido como, como adentrándome en estas figuras, que decía antes, son imágenes mudas, son imágenes que la gente que sabe arte, se llama a veces imágenes exentas, ¿no? eh, son absolutamente mudas, o sea, dicen mucho para mí, pero no, no, tienen, no tienen palabras, no tienen texto, ¿no?, y tampoco tienen un texto tan, tan claro como a veces pasa con los dibujos de Yun y las pinturas de yun por ejemplo, en el libro Primos, ¿no? Entonces comenzamos a vislumbrar, sin temor a equivocarnos, que los mándalas se relacionan entre sí y se van transformando, un poquito es lo que yo quería que ustedes vieran en ese video que vimos las 18 imágenes, ¿no? una tras de la otra, dando cuenta de una otra transformación que se opera en el interior a la que Jung llamó proceso de individuación. Más aún, para Jung el mandala no solo manifiesta la transformación, sino que es transformación. Bueno, hay eh, otra... otra serie de imágenes que había preparado para decir un poquito esto que, que acabo de decir, ¿no? De cómo se repiten. Eh, hay otra sintaxis que yo también he analizado, quizás como y lo quiero pasar como rápidamente esta tarde, que es según los elementos eh, que configuran el mandala, si están presentes o no, y qué forma tiene el mandala, ¿no? Entonces yo ahí, así, en, de esta manera encontré mandalas florales, ¿no? donde la flor era como muy clara, Encontré mandalas solares, eh, visto que en el grupo de investigación hay gente que está estudiando la alquimia, ¿no? Esto de lo que está arriba es lo que está abajo, este, y, y el sol, ¿no? El sol, el arcano oscuro de la alquimia, eh, que bueno, pues ya sabemos que no es, no es el sol, este, no es la estrella, digamos, este, del cielo, ¿verdad? Eh, sino que bueno, tiene, tiene como otro sentido, ¿no? Y, y también aparece en varios mandalas, y por último tendríamos los mandalas acuáticos, que son la mayoría, ¿no? eh, y esto del agua es muy muy importante para Jung, muy muy importante, ¿no? de hecho él en un montón de textos de su obra teórica va a decir que el azul, el agua, son símbolo de, eh, del inconsciente, ¿no? y vamos a ver cómo en la última imagen no sabemos bien este, él lo dice en, una, en aquella visión que tiene de Filemón, en la primera visión que tiene de Filemón, no sé si es agua o es, no sé si es agua del mar o si es cielo, ¿no? O sea, entramos como en terrenos acuáticos, diría, profundos, ¿no? Eh, bien, esto digo, paso rápidamente y mostrarles simplemente uno de los tantos esquemas que yo he ido elaborando para que ustedes me, me, me comprendan eh, qué es esto de, de la importancia, la gran importancia que tiene para mí los colores y las formas, en este concretamente eh, para mí es, es la imagen 82 que se la da vuelta, y disculpen la, la, la metáfora, la, la analogía un poco pueril, pero la damos vuelta como un tejido, como una media, ¿verdad? Y entonces vemos que de pronto lo que estaba en el centro pasa a la periferia, ¿eh? Eh, el rojo del centro pasa a la periferia, el azul eh, que, a, que arriba, ¿verdad?, eh, está como rodeando, pasa al interior y pasa a la parte inferior de, de ese nuevo mandala. es decir, quiero decir, a mí los colores también me han ayudado a seguirlos imagen tras imagen, y encontrar esta, estas similitudes a la vez estas continuidades y estas también transformaciones de, entre los mandalas, ¿no? eh, Bien, hablando de los elementos configuradores, de todos los que yo he ido analizando, ¿no? que son por ejemplo la estrella, el sol, el agua, el huevo, que en el libro rojo el huevo es como muy, muy fundamental, también en un montón de imágenes textuales aparece también, en los encantamientos, ¿no? etcétera. Eh, yo me he quedado para esta tarde con la estrella, que aparece por primera vez ¿no? en esta imagen eh, 84, ¿no? en, en este mandala. Ese círculo rojo lo, lo he puesto yo como para visualizar la estrella, pero el, el mandala viene sin, sin ese círculo, ¿no? Y la estrella es uno de los elementos característicos del mandala, del mándala en general y del mandala en yun y en esta serie se la visualiza particularmente, ¿no? La vemos por primera vez entonces en esta imagen 84, externa, eh, pero encabezando la figura, y de ahí también eh, su importancia, ¿no? Después voy a mostrar cómo va entrando, entrando en distintos niveles hasta que va a formar parte del corazón del mandala, ¿no? Se va como moviendo, va viajando, diríamos, esta estrella. ¿no? Quería mostrar aquí, en este esquema, estos, eh, estas dos páginas, como notan, son del Libre Primus. Eh, eh, son los. Eh, lo, lo, que les, lo que ustedes pueden ver arriba es el esquema de lo que está abajo. Lo quise, digamos, esquematizar para mostrar la importancia iconográfica que tiene la estrella y la estrella de 16 puntas, ¿verdad? Eh, estos textos son los textos que trae el libro el Liber Primus, eh, que son el texto de Isaías y el texto del, del prólogo de San Juan. Y fíjense qué simili, cuánta similitud hay con la primera vez que aparece la estrella en, lo, en la serie de Mándalas, ¿no? Para mí es, es casi idéntico, digamos, ¿no? Aparece arriba... Este, enmarcada también. Entonces, eh, la estrella, esto lo, lo, lo toma mucho Victoria Silot en un texto muy, muy precioso de ella, sobre el, el libro rojo como paisaje del alma, la estrella como que viene viajando, ¿no? Desde el liber primus, ¿no? Y se, y se inserta y sigue su viaje en los mandalas de nuestra serie, ¿no? Entonces, como les decía, esta estrella, que aparece como muy lejana aquí, ¿no? Como... Eh, importante pero, pero externa miren cómo va bajando no eh, aquí se hace el mandala mismo y es como que explota eh, va más allá de la frontera rompe las fronteras y ¿no? eh, un tiene un eh, explica este en un texto de él sobre el mandala y pone una imagen de, de esta efusión de de esta estrella que, que desborda todos los límites, ¿no? Ustedes, este, no, no, no, o sea, no perdamos de vista que estamos que, queriendo hablar simbólicamente de lo que Jung llama el proceso de individuación, ¿no? Por eso, eh, toda, por eso yo digo estas cosas de, de, de, de, de, ir, de encerrarse, de estar eh, externo, o de ir más allá de las fronteras, ¿no? Y ser una... Una parte esencial del mandala, ¿no? Y fíjense, este el último mandala, que es como la TED, de digamos, ¿no? Como eh, lo, que, lo que integra todo lo demás, y está ahí, se la ve pequeñita quizás en la imagen, pero es como muy central esta estrella azul, ¿verdad? Bien, eh, bueno, acá yo a este esquema le llamaba el esquema del advenimiento de la estrella, ¿no? Es decir, cómo esta estrella que estaba lejana, después se hace, se espeja, ¿no? está en el centro adentro y también está afuera, porque ahí se la ve de un color como dorado, pero ya está adentro, hasta que después en la imagen 88, que es el detalle último que tenemos en este esquema, se ve muy claro que es una estrella, marrón y dorada, pero estrella al fin. no. Eh, un, un análisis que yo hice de esta serie, y sobre todo al que me aboqué más, eh, con más profundidad, eh, yo le llamé el análisis de los pares de Mándalas. Eh, esta es una imagen de Hermes eh, presentando, dice Jung, en Psicología y Alquimia, él la trae ahí en este, en este texto, eh, presentando el libro de los misterios. ¿no? Entonces, eh, bueno, por, leyendo otros autores también que, que, que analizan un poco este tema, eh, realmente es muy claro que las, eh, los mandalas están como, como puestos de apares, además, además de ser una serie que tiene su continuidad y su transformación, los podemos muy bien analizar de a dos, ¿no? entre lo que está a la izquierda y a la derecha del libro. ¿no? Es, es, es muy decidor, es muy fecundo, este, por lo menos a mí me resultó muy fecundo. El análisis de apares, digo, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, eh, eh, Cristian Gailar dice que para él el centro del libro rojo son estas dos imágenes, que justo son las 122 y las 123, que están en el libro, eh, enfrentadas, ¿no? El anverso y el verso, y que ustedes fíjense, bueno, el, el autor dice, son tan distintas que están como queriendo. Eh, producir ese equilibrio de lo que se trata todo el libro rojo, ¿verdad? Que, que es como una búsqueda de, de, de equilibrio. Entonces eh, el primer par, que creo que me voy a quedar este, aquí eh, por el tiempo, para que después podamos conversar, el primer par de mandalas eh, es eh, la imagen 80 y 81. Eh, fíjense cómo eh, en, la, en la imagen 80, eh, y, y en la 81 vamos a reconocer los, los colores, que si bien no son idénticos, además tiene mucho que ver la, la, las fotos que he podido sacar, ¿no? este, Que quizás con una mejor cámara se, se, vería, se vería mejor, ustedes lo van a poder apreciar después en el libro, pero bueno, eh, por ejemplo, uno ve rápidamente que esta flor de loto, que es, que es una imagen mandálica eh, por excelencia, eh, está como más proporcionada en la imagen 80 y empieza como a romperse en la imagen 81, ¿no? eh, Aparece mucho más el azul, ¿se acuerdan que recién dijimos el azul es, eh, para IUN es el color del inconsciente? Fíjense, está como estallada, ya empieza, ¿no? En cambio en la, en la um, imagen 80 el borde es muy importante y esto tenía para, para leerles este, textos de Jung, pero lo digo para decirlo más rápidamente, esto habla de un primer estadio en el, en el proceso de individuación, ¿no? Donde él mismo reconoce eh, en, su, en su experiencia personal y en la de sus pacientes, cómo hay eh, al comienzo la necesidad como de cerrarse, ¿no? De estructurarse de alguna manera para después poder comenzar este, este proceso no bueno algo les dije antes no de, de estos cambios de, de los colores y de los lugares no fíjense cómo es bastante claro que ese ese núcleo eh, central que son esas como eh, pintitas por decirlo de alguna manera lunares dorados y marrones eso está eh, todavía en la, en la segunda imagen, pero como también como que ha estallado, y está como eh, habiéndose ido eh, por todos lados, ¿no? Y hay unos detalles muy interesantes, que no me voy a poder quedar, pero eh, el, el de la imagen 80 vemos como esos, yo saqué como esos, eh, podríamos decir, son como recipientes, eh, que para mí fue, eran como muy parecidos, eh, si no idénticos, a lo que Jung muestra en psicología y alquimia, ¿no? Y que le llama recipiente. Va a ser muy común que en toda su obra teórica, cuando Jung tiene mucho escrito sobre el mandala, eh, él dice, son cálices de nacimiento, ¿no? Eh, es el recipiente como cáliz, como contención de algo muy valioso, ¿no? que les a decir es el uno mismo, bueno, no, no lo quiero decir tan rápido como para no hacerlo superficial, pero, pero esto de, de recipiente, de cáliz, es, es como muy, muy profundo, ¿no? Y ahí les traje, no sé si se acuerdan el esquema que les mostraba hace un ratito, ¿no? De ese eh, texto. Eh, todo dibujado, eh, con, con un marco muy, muy dibujado por Yun y con la estrella arriba, ahí no sé si se ve, hay un hombrecillo con un recipiente rojo, ¿no? Eh, hay también quien dice que el libro rojo es nada más y nada menos que una historia de vasos, una historia de recipientes, y eh, hacen referencia en este sentido a que Yun necesitó Probablemente, eh, por todo lo que sabemos, ¿verdad?, de, lo que, de, de cómo nace el, el libro rojo, a partir de, de qué experiencia, necesito hacer lo que dice el Evangelio, ¿no? Hacer recipientes nuevos para la novedad, ¿no? Porque la novedad no se puede contener en recipientes antiguos. Es una frase que, que también trae el Evangelio de la Biblia judeocristiana. ¿no? Les decía algo de la corteza, eh, porque cuando Jung analiza los mandalas en uno de los tantos artículos, que ahí se los pongo, se llama Mándalas, ahí eh, va a decir, ¿no? que la gruesa corteza del árbol constituye un motivo protector, ¿eh? que aparece en el Mándala como formación de envoltura, que aísla del exterior el contenido del Mándala. Bueno, eh, dice por ejemplo, eso pasa con la cebolla, dice él, no con la flor del loto, que tiene como una cáscara como muy, que preserva en realidad la flor, ¿no? Entonces él va a hacer referencia de que el mandala, que el mandala tradicional, el mandala tibetano, en el mandala tibetano es muy muy importante ese borde exterior, en general es muy sobresaliente, eh, de un color fulguroso, eh, para, incluso para no dejar entrar los demonios, dice el mundo budista, y no dejar salir lo que no tiene que salir, ¿no? Bueno, se los traía como, para mostrar un poquito esto que les decía de, de los textos también, ¿no? Que para mí han sido como, eh, ¿cómo no?, han sido amplificaciones de estas imágenes, ¿no? Bueno, tenemos el último par, que no lo voy a, a desarrollar, pero ahí ten, fíjense cómo de la imagen 96 se pasa a la imagen 97, aquí es muy clara la cuaternidad, que sabemos que en Yun es muy muy importante como imagen, como arquetipo de la totalidad, y el mandala es un arquetipo de la totalidad, porque es arquetipo de, de sí mismo, aparece la estrella, aparece el huevo, la forma ovoidal y también los, los huevos incluso internos de, de relleno de, de la figura, y estos huevos que están como en, en los puntos cardinales, digamos, del mandala ¿no? Y además, eh, si ustedes se acuerdan, la primera imagen, cómo está como, eh, reducida en la página, y estos últimos mandalas también han explotado y casi da la impresión de que no le alcanzaban las páginas del libro este tan tan hermoso, para pintar, para dibujar y para pintar, ¿no? Aquí aparece el agua, eh, como les decía, y eh, un agua que, que sí, parece bastante claro que es el mar, pero eh, que, que no se sabe bien si es el mar, si es el cielo, ¿no? Yo eh, quiero ir eh, terminando siendo así como muy, muy rápido, ¿no?, eh, y, y decir para concluir que la posición central de estas figuras dan cuenta, de toda la serie, ¿no es cierto?, dan cuenta de su inestimable protagonismo en la expresión de las etapas del proceso de individuación, a la vez que reafirman la importancia de la imagen en la teoría yundiana. De esta manera, estas imágenes señalan una zona intermedia, que se convierte en síntesis de los opuestos que integran el sí mismo. Dichas figuras nacen de imágenes internas. En este sentido, la técnica de la imaginación activa no es solo método, sino también punto de llegada a alcanzar, pues promueve el efecto de comprensión de lo inconsciente, produciendo un cambio de actitud que Jung define como centro no egoico. Estoy convencida de que más que a un número de cuadros asistimos a la mutación de un único mandala, que en su camino de transformación produce nuevos motivos, adquiriendo nuevas fisonomías y conservando algunas características que darán justamente la idea de proceso y a la vez de continuidad. Creemos que los mandalas de la serie dan cuenta de la intrínseca relación entre sí, son manifestación de un estado espiritual, de la incubación, el renacimiento y la transformación del sí mismo, y a su vez lo provocan. Entre las funciones principales del mandala en el aspecto psicológico y terapéutico, destacamos la integración de los opuestos, la expresión de las distintas etapas del proceso de individuación y la reordenación de la personalidad. Pues yo lo dejaría aquí porque me parece que es mucho más rico que, que podamos intercambiar, y con mucho gusto lo haré. Muchas gracias Alejandra, veo que ya tenemos a Felipe también, voy a, voy a dejar a Felipe, quien es el moderador y el comentarista de, de tu conferencia y del diálogo. Gracias Felipe muchas gracias y muchas gracias Alejandra por la conferencia que fue muy eh, iluminadora y, y personalmente me gustó mucho más la posibilidad de, de, de ir revisando la, esta evolución de la imagen y este análisis tan detallado que iba mostrando de una especie de encadenamiento de esta de estas imágenes que nos permiten darnos cuenta eh, de que esto no se trata simplemente de de, de una serie de dibujos hechos al azar, o, o, y muy bonitos, y qué sé yo, pero sino que da cuenta de una eh, conciencia eh, bastante más, más completa, ¿no es cierto?, y que obviamente además va ligada a una serie de, de significados que, que tú ibas eh, relacionando. Tuve la impresión, cuando ve, veía muchas de estas imágenes, eh, y qué ganas también de poder tener esa experiencia como para contrastarla ¿qué, qué ocurriría si, si uno se, encu, se encontrara con este con el manuscrito del ¿no libro rojo de Jung sin tener idea de nada, más, más aún si como el caso de muchos ¿no no, no no entenderíamos la letra ni el lenguaje en que está escrito y nos encontramos de manera totalmente desnuda frente a, a estas imágenes que obviamente nos, nos guían la atención y, porque claro eh, así probablemente fue tu caso y el caso de muchos, uno se acerca a este libro ya con toda una imagen de una persona que es muy importante que tiene toda una tradición eh, un libro que es muy imponente y que ya de inmediato uno se sitúa de esa manera, y pensaba claro, cuántas veces habremos estado ante imágenes así quizás eh, pensaba cuando vamos a un museo y vemos eh, un mandala o, o un cuadro antiguo o, o si vamos a una iglesia o un templo y nos encontramos con miles de, de figuras, de símbolos que vemos de manera muy muy superficial quizás, ¿no es cierto?, y, y están ahí y, y pueden tener todas estas capas de profundidad y de, y de riqueza tan enorme y, y que pasan eh, delante de nosotros, ¿no es cierto?, claro, no podemos saber bien qué es lo que estamos perdiendo, pero efectivamente también deben deben haber muchos muchas experiencias similares, ¿no es cierto?, que, que desconocemos y que pasan frente a nuestra vista y no, la, no las podemos distinguir. Eh, yo tenía dos, dos preguntas eh, un poco distintas y también porque un, una que tiene que ver, quiero apelar a tu experiencia de, me imagino, haber pasado muchas horas viendo estas imágenes, ¿sí? así intensamente. Eh, esa, es la, esa es la primera pregunta y te, y te quería preguntar respecto a eso porque, eh, bueno, cada uno, ¿no es cierto?, va haciendo, cuando se encuentra con estas imágenes por primera vez va haciendo los vínculos que más le, le resuenan. Obviamente lo de los mandalas eh, acá está como bien claro, ¿no es cierto? Pero también a mí me recuerdan muchas imágenes producidas eh, por algunos... Eh, cineastas experimentales de los años 60 o 70 en Estados Unidos, o también muchas imágenes psicodélicas, por ejemplo, las que se hacían con eh, líquidos que se iban moviendo y que se han produciendo algunas eh, formas de esa manera. Muchos de estos artistas tenían... De conocimiento de, de alquimia, o, o de algunas tradiciones religiosas, otros probablemente no, pero eh, también muchas veces aparecen esas imágenes también con formas muy simétricas, etcétera. Eh, y algo que me gusta mucho de ver estas imágenes de Jung a la luz de esas imágenes, es que claro, las imágenes de Jung son imágenes fijas obviamente, pero sugieren movimiento, Eso y eso es algo que me parece muy interesante. Eh, Creo que de dos maneras, una, eh, lo que tú mostraste, esta idea de evolución de una serie, y eso es muy interesante porque nos permite a nosotros como espectadores imaginar que esa serie podría seguir, ¿no es cierto? Nada impide pensar que esa serie podría seguirse Exacto. modulando, pero también ahora ahora que las mira con más atención y, y quería preguntarte a ti tu experiencia directa, ¿no es cierto? Eh, eh, son imágenes que... Que, que parecieran eh, no ser planas, sino, y, y yo lo pensaba como en, en dos sentidos, son imágenes que nos parecen como chupar, no es cierto, atraer, hay, hay y de hecho la anoté la, la isla 159 que tú que era como esta ventana, es como que lleva a internarse, pero también esa misma imagen puede ser al revés, que está saliendo hacia, hacia nosotros y nos puede penetrar. Entonces quería preguntarte por este carácter como tridimensional que de alguna manera está sugerido en estas imágenes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo funciona esa percepción? Y me imagino además que el nivel de intensidad cuando uno está mirando la imagen, incluso medio mareado en algún momento, con pienso más en el estado en que está cualquier persona haciendo una tesis, ¿no es cierto que, que un estado como de fervor, medio extraño? Eh, ¿Qué te ocurre con esa imagen en esa dimensión como de movimiento o, o tridimensionalidad que de alguna manera está sugerida? Bueno, este Felipe... Te agradezco porque, voy a empezar por el final, porque me ha ayudado en lo de la tridimensionalidad, me, me ayuda a, a explicar alguna cosa más, ¿no? Y esta experiencia personal, como tú me decías, porque yo creo eh, que las imágenes en Jung son tridimensionales, sí. es decir, cuando, porque estas son imágenes que nacen desde la imagina, desde, con el método de la imaginación activa, uh -huh. no son cualquiera las si imágenes. ¿no? Uh -huh. Esto es muy importante. Me ha pasado, fíjate que yo a la presentación no le puse el título de mandalas, pero claro, cuando se la mandé a, a Daniela, sí. En general, no digo que voy a hablar de mandalas, eh, porque se anota mucha gente en los cursos que, que quiere que, que yo diga cómo pintar mandalas o de claro. color de Mándalas, ¿no? O sea, y yo digo, yo de, esas, de esos mandalas no sé nada, de los mandalas que vienen en las revistas para pintar, yo de eso no, no sé, a ver, pero con todo respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque para Yun eh, el, el verdadero sentido, por decirlo de alguna manera, o el, el gran valor que tienen estas imágenes, los mandalas o cualquier otra imagen que, que se pinte, es el valor de creación, pero es el valor también de, eh, por eso decía Tridimensional, de que nacen de la imaginación activa, por eso un los consejos son, cuando usted vea, no eh, él habla mucho eh, de las imágenes hipnagógicas, por ejemplo, ¿no? las que todos podemos tener cuando vamos a dormir, ¿no? cuando no sabemos todavía si estamos despiertos sí. o ya estamos durmiendo, ¿no? o a la mañana al despertar, yo siempre aconsejo eso sí, quedémonos no así como dice que... Eh, es bueno quedarse en el sueño, ¿no? es decir, bueno, tratar de intentar recordarlo, que es como muy fecundo, es, los sueños son maestros, dice Jung, ¿no? Las imágenes también, entonces, quedarnos tratando de que, tratar de que no se vayan. Y esas imágenes que nos vienen y que después se plasman eh, son imágenes tridimensionales, absolutamente, sí. son imágenes vivas. Y después, por eso yo decía, sobre todo las imágenes acuáticas que aparecen tanto, son imágenes con mucho movimiento, ¿no? Y no sé si, si te acuerdas, Felipe, eh, de, esa, de esa de esa pintura tan, tan preciosa y tan tremenda del libro rojo, de, de cuando el sol va navegando en una, en una nave, ¿no? Eh, o sea, bueno, y una de las tantas visiones de Jung, mejor dicho, perdón, con la que comienza el libro rojo, no. yo quería volver de, de donde estaba y tomé el barco, el más veloz que encontré, y llegué a Europa y la encontré, llegué a mi país y lo encontré helado, ¿no? Y, y él dibuja ahí el barquito, o sea, son, son imágenes absolutamente en movimiento, ¿no? Y, y entonces voy a, a, al principio un poco de, de, de, de tu apreciación, es decir. Sí, es una experiencia que, que hasta hoy a mí me, me, me llena, todavía me, me, me hace piel de allí, no sé, porque sí he estado, pero pero días, días enteros con cada imagen. Incluso a veces tapaba una del par y, y, y, y la miraba, ¿no? Y la miraba, y, y me quedaba. Y, y sí, también, la verdad, me ayudó mucho la lectura, porque ¿Sí? uno habla mucho de los mandalas y ¿Sí? habla mucho del arquetipo, de la totalidad, y habla mucho de la cuaternidad, y hablan mucho de la redondez, y entonces, la verdad que sí, me, me, me, esto me amplificaba, como sí. dice nuestra, nuestra maestra siempre, no me, me, me amplificaba el sentido realmente, pero sí, sí, la, la, la experiencia es, y, y, y sí también la experiencia es que a veces nos puede dar un paso, ¿eh? o sea, sí. no, no podía pasar de, de, de imagen, no esto, esto que yo cuento, a mí me llevó muchísimo tiempo, yo no pasé de una imagen a otra, y... y y advertí que cuando, yo dije, pero esto es una sola, para mí llegar a para esa conclusión, ¿no?, llegar a esa conclusión es un solo mandala mm. no son 18, yo dije, yo la juego porque para mí, pero ya te lo imaginas que llegar a esto fue mm. en, o sea, <risa> un tiempo enorme, digamos, ¿no?, en, de mucha, bueno. Y la, la otra pregunta que tenía eh, es bien distinta, tiene que ver con, eh, claro, es, es, es muy complejo lo que ocurre en el caso de Jung con su recepción en el ámbito, no sé, de la eh, de la historia del arte, por decir. Porque, claro, eh, entra de una manera muy muy extraña, ¿no es cierto? Eh, este, este libro rojo, si bien se sabía hace mucho tiempo, se publica hace poco más de diez años, ¿no es cierto? Y es una especie de descubrimiento muy tardío, además de un de un personaje que conocemos más en su dimensión... Eh, psicológica, filosófica, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Más que como un pintor a secas, ¿no es cierto? Pero eh, es inevitable al conocer los años en que fueron realizados esto, eh, y a mí me resulta como muy, no sé, muy sugerente pensar en conexiones con otros pintores de la época, me, bueno, obviamente con algunos pintores abstractos, qué sé yo, Kandinsky, se me ocurre, eh, me recuerda mucho también una, una artista muy interesante que se llama Hilma Ann An Klint que se llama que una artista que ha o sea, sido más o menos redescubierta en los últimos años y que también trabaja con muchas imágenes geométricas y que se le ha presentado más con una especie de antecedente de la, de la pintura abstracta, etc. Eh, entonces, pero más allá de esas primeras relaciones que se me ocurren, quería preguntarte sobre el contexto en el cual fueron creadas estas esta imágenes y texto y el proyecto entero, ¿no es cierto?, eh, ¿Había cierto vínculo más directo de, de Jun con otro artista? ¿O bien fue una experiencia que fue creada de algún modo eh, separada de, de todo lo que estaba ocurriendo más con mucha intensidad en esos años en Europa? Bueno, yo de esto no sé mucho. Yo eh, he aprendido. Sí, no, no, está bien, sí, con toda confianza. Eh, yo he aprendido y, y me encantó eh, la recepción de Jun. Eh, en el surrealismo, gracias a Daniela, digamos, leyéndola a Daniela, ¿no? Eh, y, y, bueno, y escuchando La Victoria y leyendo y demás, ¿no? Hay, hay un autor, eh, eh, que no recuerdo ahora si es Gailard o es otro francés, que por ejemplo trae las imágenes de, de, de Hackel, que es un biólogo, eh, de las primeras décadas de, del 20, que la verdad que te impresiona porque los, los mosaicos de que mostrando los, los primeros descubrimientos de las células, son muy muy eh, cercanos a, algunos, a algunas pinturas de Jung, algún mandala, pero sobre todo a otras pinturas en el libro rojo, ¿no? Y la verdad que lo ponen eh, así, ¿no?, en contraste en, y parece es un espejo, entonces, eh, probablemente, eh, yo, yo más me he dedicado, la verdad, a, a, a las imágenes textuales y a claro. todo lo que él ha podido, ¿no es cierto?, con esto, incluso también me ha interesado por qué deja de pintar los mandalas, con qué se encuentra, ¿no? Se encuentra con la flor de oro, se encuentra con la alquimia china del siglo VI, etcétera. Entonces, la verdad que fui más por ahí, eh, claro. no, no por los artistas que me encantaría, eh, pero ya sabes tú que, que, que en esta vida que tenemos todo no no no se puede no se puede hacer pero um, sí que, que hay ahí al, al, al, algunas cosas incluso mientras que vos eh, comentabas al, al comienzo eh, pensaba eh, en algunas pinturas de Miró no claro también eh, que, que realmente tú las ves ahí que sé yo la la no, no me quiero meter en cosas que que ustedes saben tanto no pero no sé ves este esa pintura en azul de, de, de Miró, o, eh, eh, la verdad que eh, tiene, tiene mucha relación, ¿no? Eh, y tampoco me quise meter en, en cómo Yun recibe a William Blake, porque acá hay un especialista, y a eso sí que me daría mucho, mucho temor y temblor, eh, pero sí también he, he ido un poco por ahí, ¿no? Sí, acá eh, THB, que no sé su nombre, pero... Eh, ella, claro, ahí comenta Gilma haft y también menciona, eh, que esto no lo conocía, así que lo buscaré, que hay que buscar a Olga frobe Captain, que era amiga de Jung, y que también hace cuadros de meditación, así sí, que, sí, tal eh, cual, sí, sí. sí. De todos modos, lo, lo que quería comentar a propósito de lo que tú decías, es que es muy interesante cuando ocurren estos, estas como irrupciones en la historia del arte, ¿no es cierto? Eh, porque, claro, eh, que, que unas imágenes... De libro, ¿no es cierto?, aparezcan casi 100 años después de su producción, o obviamente obliga como a repensar ciertos esquemas, ciertos cánones, etcétera, y yo creo que eh, como en mi caso, además que quien no conozco mucho de psicología, no, no llego tanto por ese lado a la hora de, de Jung, pero estas imágenes me parecen fascinantes, ¿no es cierto? Y creo que es muy interesante también eh, hacerlo jugar con bueno con el surrealismo, etcétera, y establecer esos, esos vínculos. Creo que es muy entretenido. Y sirve para desordenar también alguna manera en que vamos entendiendo la historia. Bueno, hay muchas preguntas, así que las voy a ir comentando en orden, de eh, Isabel Millán, la primera. Alejandra, mencionaste que esta serie de mandalas constituye un mensaje universal, el lenguaje arquetípico-pictórico. ¿Podrías elaborar en eso cuáles son los principales arquetipos que tú ves en este camino de individuación de Jung, pero que no solo habla de él, sino de una realidad universal y transhistórica? Gracias, muy interesante. Bueno, yo creo que eh, como todo el, el mensaje del libro, ¿no? Sí. Es, es el Dios por venir, ¿no? Y este Dios que nace en el alma, ¿no? Sí. Y yo un poco, eh, porque en general me lo, me lo preguntan a esto, ¿no? Entonces, cada vez que, que tengo que hablar de, de estas cosas, pienso eh, ¿qué es el alma para Yun? y cuál es el mensaje de hoy. Eh, eh, digo, eh, su mensaje para, para nuestro hoy, ¿no? Eh, yo creo que hay dos o tres así mensajes eh, como muy claros, ¿no? Mirando el libro, eh, uno es eh, la cura de sí, ¿no? El cuidado que sí. tenemos que tener con lo que cada uno entienda de lo que es el alma, de lo que es este... Eh, de lo que es el uno mismo, el sí mismo, el centro, que, como cada uno le llame, pero creo que, que es, eh, es insoslayable y, y uno no puede dejar de pensar cuando ve un libro así, el, bueno, porque aparte, y un dice que lo decía, eh, el cuidado que uno tiene que tener con esto, ¿no? Y creo que la cura de sí, eh, hoy por hoy, es absolutamente eh, su mensaje, ¿no? Universal, profundo y, y necesario. Absolutamente imprescindible, ¿no? Y lo otro es eh, esto de, de, del nacimiento de Dios en el alma, eh, la pregunta por el alma, ¿no? y, y hablo del alma no porque yo, yo soy monja, por pues, si no lo saben, soy religiosa, pero no hablo de, de, de, del, al, del alma desde ahí, sino hablo como creo que la entiende Jung, como un dinamismo, como un proceso. Para Jung el alma no es una cosa. Ni, ni conseguir cosas, ni conseguir, por decir, este, virtudes éticas y demás, sino que es, es, un, es un proceso, es una dinámica eh, que, va, que va al centro, eh, y hoy podríamos decir que va eh, a las profundidades de, de, del ser humano, donde algo, como hemos dicho tanto en estos seis meses que llevamos de cuarentena y de pandemia aquí en Latinoamérica, eh, que algo nos está queriendo decir, ¿no? Entonces yo creo que, que por lo menos el mensaje eh, hay mucho más, porque claro, en todo el desarrollo del libro, y, y sobre todo en, en la serie de Mándalas, yo decía, sí, es un lenguaje eh, espiritual en, en, en sentido amplio, ¿no? En, en, en el verdadero sentido que uno lo, lo trata, esto de, de espiritual, eh, porque tiene que ver con... Con, el, con, el, con la individuación, ¿no? Con el proceso de individuación, y que de eso se trata, ¿no? De tomar la vida de uno en las manos, de tomarla en serio, de también experimentar que, como yo entiendo que, que, que el mensaje de Jung es, está, está en nosotros. Un poco, yo muchas veces me pregunté si Jung había leído a Eckhart, la verdad no hay muestras, pero lo nombra mucho en sus obras al maestro Eckhart, ¿no? Y entonces sí. es, es experimentar que, que ese, ese dios eh, por venir, aunque sea el dios con minúscula, no, no, no, no siempre es el dios con mayúscula, el que creemos algunos, sí. pero aunque sea el dios con minúscula, es, ese nacimiento, ese renacimiento este, humano, digamos, y espiritual, eh, está como en gestación seguro, está en semilla, y eso se va, eh, va caminando, va, se va ampliando, se va profundizando, eh, me gusta mucho esto del camino al centro, no es eh, muchas veces lo va a decir John, no es hacia arriba, eh, no es cuesta arriba la vida, es hacia el centro, sí. tampoco sé si es hacia abajo, pero es hacia el centro, ¿no? sí. por eso digo, no es una cosa tampoco, no no, no, no, no se la puede lo mejor ubicar, pero yo creo que, que uno de los tantos mensajes podría ir por ahí, ¿no? Y, sí. y por supuesto, me olvidaba, creo que uno de los más importantes, conectar con el símbolo. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de que lo hemos perdido al símbolo, a la conexión con el símbolo, el símbolo no es que se lo perdimos, hemos perdido la conexión con el símbolo, entonces lo tenemos que recuperar, y, y que realmente después de 100 años de su hechura, de su construcción, este libro aparezca así, ¿no? Este... Realmente a, a mí sobre todo me dice eso, no dice, la cura de sí y, y volvamos a conectarnos con el mundo de lo simbólico Que es un mundo absolutamente humano, absolutamente humano ¿no? Muchas gracias, cuatro eh, <ríe> pregunta, eh, me gustaría saber si se hace un análisis o comparación de las imágenes con los patrones e imágenes realizados por los pueblos originarios, y si desde ahí saber si se relaciona con las imágenes del inconsciente, que se repiten en experiencias actuales sin estar relacionadas con los pueblos. Estoy pensando, en, por ejemplo, en la imagen de la serpiente tan particular. Claro, sí. Eh, yo, eh, a ver, si entendemos como pueblos originarios a nuestros este, indígenas eh, de América Latina, yo no he ido por ahí me imagino que, se, que, que puede ser muy fecundo ese análisis, ¿no? Sí podría decir algo de los pueblos primitivos, que, pero son otros los pueblos primitivos de los que habla Jung, ¿verdad? Eh, porque para su eurocentrismo, y bueno, y hay que decirlo, eh, los pueblos primitivos eran, estaban como, como fuera de, de Europa, estaban, y él los quería ir a conocer y demás, ¿no?, como todos los de su época. Pero sí que, eh, yendo a, quizás a, a, mejor a la profundidad de la pregunta, sí que los mandalas de Jung, y lo que él aconseja para sus pacientes, tienen mucha relación con lo que él llama los mandalas tradicionales, que él eh, además de tener mucho respeto los estudia al eh, eh, mandala concretamente tibetano, ¿no? y cómo se crea ese mandala y, y hace toda una relación eh, psicológica, eh, de, de cómo se construye un mandala tibetano y cómo un paciente hoy puede construir un mándala a partir de la imaginación activa, ¿no? En ese sentido sí tiene, y yo creo que, que por supuesto tiene, bueno, y, y de la serpiente que, que, que propone aquí la, este, la compañera, bueno, hay muchísimo escrito sobre eso, ¿no? no yo por eso digo, con todo respeto, de los pueblos originarios eh, no, no he avanzado en ese sentido. Pero, pero sí de, de, del simbolismo ancestral que tienen al, algunos, algunas imágenes que trae June en el libro, por ejemplo, la serpiente, ¿no? Mm. Perfecto. Eh, otra, otra pregunta, perdón, de Sebastián Castro. Alejandra, eh, muchas gracias por la presentación, mi pregunta hice relación con la simetría en los mandalas. Me parece que casi siempre guardan simetría, como en las estrellas, el sol, las flores, pero en otras como la figura 97, en las formas de huevo, se pierde esa simetría quedando el centro un poco más arriba. Quería preguntar si tiene relación con el centro no egoico, volver a ese centro que está un poco más cerca del cielo y de lo divino que de lo humano y terrenal. Qué bonito. Qué bonita la interpretación, porque además esto es, por supuesto, libre interpretación, ¿no? Nosotros amplificamos con las visiones y con los textos, pero cada uno. Yo creo que justamente, eh, creo que lo decía en la imagen 97, lo que nos ayuda a guardar la simetría es esa esa cruz que se que queda plasmada, ¿verdad? Y donde eh, es verdad que no es tan simétrico porque está como, como hacia arriba, y por eso yo decía, eh, justamente, eh, que no se sabe si es agua o es cielo, o es las dos cosas, ¿no? O si, ¿de dónde está más cerca? Yo no podría decir el centro, ¿de dónde está más cerca? Porque vuelvo a decir, eh, como decía antes, que eh, creo que, que es más un proceso, una dinámica que un lugar, ¿no? Eh, no sé, estoy convencida, quizás por los años que tengo, eh, que ya estoy, como dice Yun ya bajando la, la, la montaña, eh, la verdad no hay ningún lugar donde ir, es, es, es el, si hay un lugar en todo caso es, es el centro, y el centro es eh, la plenitud, es la simetría, porque es como la integración de los opuestos, porque poco lo, lo, a, mí, a mí lo que me parece muy bonito de, de la serie de Mándala es que pasamos por cañadas oscuras también durante la serie, ¿no? O sea, es muy luminoso el último Mándala, pero pero contiene en sí, ¿no? Eh, yo no, no me quería alargar, pero hay un texto muy bonito que Jung trae, ¿no? Que es de, de orígenes del padre de la Iglesia del siglo II, recuerda, porque él va a decir mucho que, que somos un microcosmos, ¿Verdad? Eh, y el mandala un poco lo representa ese microcosmo que somos, entonces no te olvides que tienes en ti que es un buey y una oveja, que eres una flor y una estrella, que eres, todo eso eres tú, ¿no? Y eres la oscuridad y eres y eres la luz y eres la sombra, eh, bueno, no vamos no, a entrar con la sombra en yun, ¿no? porque no, no sería para otro ciclo, pero yo creo que, que sí, es, es muy bonito lo que, que dice aquí esta, esta última intervención, ¿no?, eh, justamente poder, me encanta, ¿no? No, lo había, no lo había pensado así, pero poder sentir que simetría no es un punto geométrico exacto, eh, sino que es un centro humano, con todo lo que eso quiere decir, ¿no?, Sí, gracias. Eh, Daniela me dice que aprovechemos de hacer algunas preguntas eh, de manera directa a través de las imágenes y micrófonos. Así que si alguien quiere animarse. Y sí, que están muy bien la, la, las preguntas también por el chat y podemos leer alguna otra, pero también aprovechar, ¿no? Alguien quiere aprovechar. Liberar las cámaras también, ahora que ya sabemos que no funcionó el Zoom. Sí. <risa> Yo, por mientras. Hay una, una cita del libro rojo que, que, que ahora, eh, escuchando la Alejandra al último, no, no puedo dejar de, de citar, no sé si lo estoy citando bien o parafraseando, pero Jung dice, el astro de tu nacimiento es una estrella errante y en transformación. Errante y en transformación. También pensaba eso respecto a la la muy eh, pertinente pregunta, ¿no? Y, y cómo ese centro es inubicable, en realidad. Es inubicable. En cualquier mapa. Porque es errante, además. Qué, qué bonito como eso. Yo creo que... Eh, bueno, como el propio Jung describe en esta, en esta cita, que una de las citas que leía la Alejandra, ¿no? Este, este, esto ver eh, una cebolla, algo que se va como en una cáscara que se va como pelando, se va poco a poco descubriendo, eso pasa con el libro rojo y me pasó hoy día, ¿no? particularmente con tu presentación y considerar qué bonito, cómo se va transformando esa, esa cáscara también, esa, ese lugar donde se va gestando eh, el alma finalmente, ¿no? Y, y, y yo pienso que además escuchándote que es tan dinámico que es muy probable, lo siento más desde la vida, ¿no? Eh, que la cáscara después ya no es cáscara. Claro. Este, Como la gota de que... agua de los budistas. Tal cual, claro. tal cual, tal cual, ¿no? O sea que, bueno. Cosa que también nos cuesta. El, ¿Quién quiere hacer eh, alguna pregunta? Sí, participar también. Yo quiero, pero no sé cómo se escucha. Sí, se escucha bien, sí. Ah, Rosa. Hola, Alejandra, ¿Felipe? Sí. <ríe> hola, y Daniela, muchas gracias por... Mira, no sé cómo plantear bien esta pregunta, a ver si ustedes me ayudan, pero he estado un poco estudiando sobre la baita, los ajá, ¿ah? sobre el mundo de la dualidad o la no dualidad, ¿cómo se asocia como, ¿Entienden? No sé cómo plantear la pregunta, bien, pero ¿cómo se asocia este mundo de los, man, de los mandalas con el sentido de la dualidad o de la no-dualidad? Ya que estamos siempre hacia... ¡Qué preciosa frase además! ¿eh? Que no vamos a, hacia viva, si no vamos a, ¡Me dan ganas de llorar! <risas> Esa frase preciosa. Así que eso... Dejo abierto esto porque no, no lo estoy planteando bien, pero me imagino que tú comprendes. ¿no? Sí, sí. Eh, sí. no sé si voy a poder responder, ¿no? Pero decirte que Yun escribió mucho sobre las religiones. Eh, las, las estudió, digamos, cuando decimos escribió es porque las estudió, sí. ¿no? Y entonces, este, sí, sí, Jun habla de, de la dualidad y de la no dualidad. Eh, de hecho, eh, lo. lo y un lo explica desde las religiones, desde el budismo, eh, donde él también eh, ahí entró, digamos, con los maestros, eh, pero también lo explica a esta no dualidad desde la alquimia, porque justamente eh, eh, me parece que lo que, lo que rescatamos eh, de aquí, de esta tradición, es que contrariamente al gnosticismo, a lo que me ayuda la alquimia, es a integrar, y entonces ya no son dos cosas, ¿no? blanco y negro, eh, etapa 1, etapa 2, eh, sombra y, y luz, sino que eh, de lo que se trata es de que eh, se pase por las etapas, ¿no? como dice la alquimia, de la negrura, ¿no?, Desde, eh, hasta que se llega a la blancura, pero la blancura en la alquimia no es la, la blancura que creemos nosotros aquí hoy, aquí ahora, eh, que tiene que ser bien limpita y, y sin nada, ¿no? Sino que es una blancura, si, si se llega, que tiene la negrura, eh, lo, lo rojizo, lo, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, no quiero mezclarte las dos tradiciones porque no tiene, tiene que ver, pero digamos, no es que y un todo de que le da lo mismo la alquimia que el budismo, pero para decirte que cuando hablamos incluso de lo que se ve en los mandalas y demás, de la integración, y de lo que yo decía, que para algunos el libro rojo es como, como una integración de opuestos, y que para la teoría yunguiana es, es como fundamental, ¿no? Eh, sí, vos tuviste como esta intuición, digamos, ¿no? me pasa que eh, cuando él habla del, de la dualidad en el budismo, habla de la dualidad en el budismo. ¿no? Ya. Yeah. Sí. Y ahí eh, algo de los mandalas se expresa porque, eh, de, porque el mandala nace en una tierra budista, que es el Tíbet, ¿no? Sí. Y, de, y él toma eh, a, a Tucci, a Giuseppe Tucci, que es este especialista este tibetanólogo, que explica cómo los budistas construyen el mandala. Y Perfecto. los budistas construyen el mandala como lugar también central, como lugar de eh, donde el neófito, en, en, en, sí, de encuentro, pero primero donde hay que ir para que el encuentro se produzca. Ya, ¿sí? ya, yeah. yeah. bueno. sí, sí. Pero bueno, te imaginas que hablar de la dualidad sí. y de, de, este, es como, y, y yo creo que eh, es como muy vital también, no es, es, es, una, es, es como muy experiencial también. La, eh, la, la, la experiencia que uno va haciendo en la propia vida de, de la no dualidad, ¿no? Lo que pasa es que para mí, lamentablemente, la dualidad, y creo que eso nos tenemos que hacer cargo, es como el nombre y el apellido de Occidente, ¿no? Nosotros hemos nacido en, en, en, creyendo que era esto, entonces eh, pensar otra cosa o vivir otra cosa es como, como muy difícil para nosotros, ¿no? Gracias, sí. por favor, gracias. Yo te quería preguntar, hola Alejandra, muy interesante, eh, o sea, tú hablas del alma, sé alma, ¿cierto? Eh, y en otro momento o si sea, es ir al centro y, o ir al sí mismo, ¿Qué, ¿cuál es la relación entre el alma y el sí mismo? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo lo ves? Eh, cuando le explico a mis alumnos sobre el sí mismo, eh, les hago un dibujo y les, y les dibujo así grandote el, un redondel de sí mismo y les pongo ahí adentro una cosa chiquitita así, un redondel chiquitita así, y les digo, este es el yo. Esa es la primera explicación que doy para que los chicos de 20, 21 años, 22 años puedan entender algo de lo que dice Jung sobre esto, ¿no? Ahora, eh, entonces eh, para Jung el sí mismo es totalidad, a eso me refiero, ¿no? Es conciencia e inconsciente, es, es una construcción, es un proceso, ¿no? De, de, que es el proceso de individuación al que, al que se llega, digamos, a, a, a integrar ese sí mismo. Yo creo eh, que el alma, eh, no, iba a decir es más, pero no sé si es más, eh, Sabes que el alma para Jung, para mí, es, es como, eh, lo decía antes, es un proceso, es una dinámica, no lo no, no pod no podría dibujar, así como te dibujo el, el sí mismo, y puedo encontrar arquetipos del alma, porque, claro, eh, eh, Jung dice, es lo propiamente humano, eh, Jung también dice del alma, en un texto precioso que se llama Alma y muerte, que el alma es casi lo más natural creo que está en el volumen de, eh, del simbolismo del inconsciente del consciente y el simbolismo ahora, ahora no me voy a, no tengo ninguna ninguno de los volúmenes aquí de la obra completa para decirte bien pero pero es decir ahí por ejemplo eh, Jung dice no, bueno nunca va a decir el qué es el alma no sino el alma es, es hasta lo más natural porque es lo más humano y lo que él, como dicen muchos textos, y lo dice también ahí, algunos no se dan cuenta de que existe, de que está, y de que es lo que no, no, nos lleva por, estas, por estos caminos, ¿no? Eh, que no es tampoco esa alma, a ver, vegetativa de, de Aristóteles, ¿no? Que, que, que mueve los seres, no, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo como muy humano, pero que paradójicamente o una cosa que a lo mejor no se termina de entender, y un dice, es lo más natural. Por eso yo decía, no, no es, no, yo no, cuando hablo de, de alma yun, no es, eh, no sé, el alma sobrenatural, el alma, eh, quizás que incluso del que hablan los místicos, que, que es precioso, ¿no? Pero sí en un punto, a mí me, sí me conecta, por ejemplo, con la chispa del alma de, de Maestro Eka ¿no? sí me conecta, por eso es más que el yo por supuesto, es más que el sí mismo, es más que... pero es más y menos, no no, no, no sé, no lo puedo, no lo puedo cuantificar, no la puedo ubicar, me gusta más eh, saberla como proceso, como dinámica, como, como, como propia mía y tuya y de cada uno y de todos, y que tenemos que cuidar, eso sí. Eh, eh, eso es lo que lo que puedo decir, digamos, no sé si alguno entonces, entonces los símbolos serían el movimiento del alma, ya que el símbolo es algo en movimiento, ¿sería el movimiento del alma? Bueno, hay distintos símbolos, también eh, para, porque para Yun el símbolo eh, está como muy cerca del arquetipo, y el arquetipo son imágenes como muy arcaicas, imágenes primigenias, que, le, que legamos, que heredamos del inconsciente colectivo, eso es muy bonito pensar que en Jung el símbolo no es de cada uno, no es ni símbolo, sino que son símbolos como muy colectivos, ancestrales, eh, de, de la humanidad, ¿no? Entonces el, el sí mismo, él dice, también tiene arquetipos, el sí mismo también tiene símbolos, el inconsciente también tiene símbolos. Lo que pasa es que, dice Jun, eh, nunca los vamos a conocer de, de primera mano. Por eso también el mundo de lo simbólico, ¿no? Porque en todo caso los arquetipos que tiene el inconsciente colectivo, eh, que nunca lo vamos a poder, nunca llegamos ahí. Llegamos hasta los símbolos, que nos hablan de los arquetipos. No sé si, si, si, si me explico, pero, pero a tocar a tocar el tipo no, porque a tocar el inconsciente nunca vamos a llegar. Bueno, Freud dice lo mismo, ¿no? de, de, de distintas maneras, pero eh, dice lo mismo, aunque Freud por ahí está convencido de que sí que se ve el inconsciente, y uno Y además, una cosa que me parece que me trae esto que vos decís, en, lo, en Jung es como muy, eh, muy fuerte, no me sale de otra manera, la autonomía del inconsciente, la autonomía de los arquetipos, la autonomía de los símbolos. Es como que, eh, por eso te decía, no son míos, ni tuyos, son, están y tienen su propia autonomía, ¿no? Que tengo que descubrir, pero hasta ahí. Por eso a mí me gusta pensar estos mandalas, porque el mandala tradicional también las tiene, ¿no? A las puertas, ¿no? Puertas que se abren. Por ahí también las cerramos, a veces sin querer, pero son como, como puertas que, que se van abriendo y que te dejan entrever un poco, a veces más, a veces menos. Te digo estas cosas para, para, para pensar, eh, los budistas dicen mucho esto, ¿no? Por ejemplo, la, bueno, ellos en muchos lugares no tienen puertas, ¿no? Pero porque como, como, más bien de pasar, de pasaje, más bien de pasaje que de, que, que de lugares, como antes decía Daniela, donde se pueda llegar. No sé si se puede llegar a algún lugar. Muchas gracias. Sí, es un poco difícil. Uh -huh. Son temas hermosos, pero bueno. No sé si hay alguna última pregunta que quieran Hola. hacer. Sí, yo tengo una pregunta. Ya. Hola a todos. Bueno, entendiendo como los colores tienen un rol específico a la hora del análisis de estos mandalas, eh, ¿se podría interpretar que algunos mandalas en la parte de abajo superior son como cuevas, que hacen que el mandala nazca y después nuevamente toma distancia para dar otra forma? Qué bonito, yo lo de cueva no lo exploré, pero te aseguro que a partir de hoy lo voy a hacer. Eh, sí, claro, bueno, de hecho la cueva eh, es un arquetipo para Jung y es... Ah, lo sabías esto, y, y, la, y, y es un arquetipo eh, materno, digamos, ¿no? Okay. Eh, y en, la en cueva, este es como, la casa, eso. Mm. O sea, en, en esta contención que es como una cueva, o, o tiene como capas, distintas capas, no, no recuerdo cuál es el número de, de la imagen, pero hay una que es como abajo, tiene distintas eh, capas, un gran espacio que parece como una cueva, después este mandala como que renace de ahí, y después toma distanciamiento para mostrar como el huevo como con la estrella, siendo así, y como tú lo planteas que es el centro, eh, ¿cómo podría ser, o, o qué se podría interpretar de llegar hasta ese huevo? como No sé cómo explicarlo mejor, pero, sí, pero eh, ¿cómo el mandala va y...? Y hace esta forma o este simbolismo del, del huevo hacia arriba. Sí, eh, primero te quiero decir algo de la cueva y de esto que, que, que tú decías, porque en lo que en lo que para vos es una cueva, para mí era el mar, pero justamente es un mándala, no importa, eh, pero es un mandala que es fecundado desde abajo. Dale. O sea que la interpretación tuya es maravillosa, digamos, ¿no? Eh, y además yo creo que tenemos eh, libre interpretación, como decía, este libro podemos entrar por acá, por allá, y cada uno, ¿verdad? Eh, y el huevo, y, y, pero sí, como te decía, por eso te dije, sí, la cueva es un arquetipo también, es un, un arquetipo materno, maternal para Jung, eh, es muy importante que uno sí elija un camino para la interpretación y para la amplificación, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo por ejemplo he pensado en el huevo órfico, en el huevo como germen del mundo, en el huevo como germen, Como germen, ¿no? como germen de, de, del ser humano. Nosotros no estamos en un huevo, pero estamos, nacemos, todos hemos estado en un óvulo, en un óvulo, sí. Contenido. La dice, claro contenido. En un este en un vientre, ¿verdad? Yo siempre también digo eh, a mis alumnos o cuando cuando doy retiro, porque hago meditación C, les digo, muchos de nosotros no hemos tenido hijos, pero todos somos hijos, todos hemos estado en el centro de la vida, ¿no? Que es el útero, que tiene forma de huevo también, ¿no? Es una pera, pero es medio, medio voidal también, entonces, digo, podemos pensar muchas cosas, pero eh, yo lo que elegí es ir a los textos de Jung y ver un poco, y además en el mismo libro rojo, él habla del, del huevo, ¿no? En los encantamientos, ¿eh? que he buscado en estas en todas partes, te he buscado en el árbol, te he buscado en el agua, te he buscado aquí, pero te he encontrado en el huevo, y ¿no? Entonces, digo, como para, porque la verdad que como, como simbolismo uno no se puede disparar para un montón de lugares, que puede ser, pero siempre en un, me parece a mí, en un hipertexto y en un contexto que ayude a, a, a encontrar una, una interpretación de lo que el autor más o menos quiso, quiso decir, no o, o que responda a su teoría, que responda a un poco al mensaje que creemos que, que quiere dar, no sé si me explico, ¿no? Sí, súper. Muchas gracias. Encanta, voy a empezar a pensar en la cueva. Gracias. Gracias, Macarena. Bueno, Daniela, eh, te, te hago la pasada sí porque estás a la izquierda de mi ventana, pero no tengo idea Ajá. cómo se ve en tu pantalla. Estás abajo, a la izquierda mío. Eh, gracias Felipe, sí, eh, nada, yo estoy anotando hartas cosas también, me queda la, la, la tranquilidad, Alejandra, en que por lo menos, bueno, parte del grupo nos vamos a seguir reuniendo en las sesiones que quedan, porque realmente es como la sensación de que uno podría estar como seguir, seguir, seguir, porque además se siguen abriendo capas y puertas. Eh, pero está bien también que las cosas queden y que después sigan pasando, un poco como lo que tú, lo que tú decías, que las dejemos también eh, reposar. Y, así que nada, yo por mi parte agradecerte especialmente a Alejandra, también a Felipe, que haya moderado el diálogo, que haya comentado. Agradecerles a todas y todos quienes nos acompañaron hoy día. Y, y, y eso. Muy, muy contenta, muy, muy bonito todo, Alejandra. Muchas gracias. Muy sugerente, además. Muchas gracias. Sí. Tanto tu, tu exposición ah. como, como la, la, las respuestas, ¿no? Sí, muy, muy agradecida, Daniela. Sí, nos vemos. Creo que la semana que viene ya es la próxima, ¿no? Sí, una semanal. Sí. Y bueno, no alcanzamos a leer todas las preguntas que, que hubo en el chat, pero de todas maneras eh, también me tranquiliza saber que tenemos el correo del ciclo uh -huh. y que nos pueden escribir ahí, que yo también puedo eh, tal vez derivarte algunas eh, preguntas a ti Alejandra, ¿no? que sepan que ese canal también esté, sigue abierto para que sigamos comunicándonos. Encantada, encantada, realmente... A mí me ayuda cuando, cuando me lo proponías, me parece hermoso porque uno también puede pensar otras cosas. este Sí, sí, es muy fecundo, lo encuentro sí. muy fecundo. Bueno, y muchas Ay, gracias, manera. me he sentido también muy cómoda con todos, contigo y con Felipe sobre todo. este Y bueno, muy, muy agradecida porque bueno es muy bonito poder compartir. no A mí en general me gusta más escuchar que hablar, pero bueno, este a veces toca. Y, y bueno entonces este el, el ida y vuelta viene viene bien no y, bueno muchas gracias, muchas gracias. Alejandra ¿Eh?